Hola, ¿cómo andan? Espero que bien y hoy os traigo un nuevo vídeo, un nuevo vídeo de verdad porque vamos a abrir una nueva categoría aquí en el canal. Tengo una buena amiga que no para de insistirme que grabe este vídeo reaccionando a cantantes y a canciones que no conozco. O sea, Va a ser la primera vez que escucho a este cantante, me lo han recomendado y deciros que si tenéis algún cantante, alguna sugerencia para que yo reaccione, dejarla en comentarios y lo pondremos. Así que no me enrollo más y dentro vídeo. Vale, ya estoy preparada aquí con los cascos. Y eh, deciros que este cantante ¿eh? se llama Dimash y os voy a dejar por aquí la información porque la he buscado antes para saber quién es, a quién estoy reaccionando y lo vais a ver por aquí. Como veis por aquí nació el 24 de mayo del 94, tiene 26 años, es tenor, o sea que no sé lo que me voy a encontrar, pero si sí es tenor, pinta bastante bien, pinta vozarrón bozarrón y eh, nació en Kazajistán, vale. Eh, vamos a proceder a escucharlo y me... dura 5 minutos aproximadamente la canción me han dicho que sobre todo, espere me han hecho un poco de spoiler, que espere al final porque en el final viene lo... lo gordo así que nada, vamos a poner el vídeo todas sus fans ahí ¿Cuánto tiempo sin ir a conciertos? Y toda esa gente nos parece raro, ¿verdad? <risa> Irgei que valde te para eh, no sé en qué idioma es, o sea, no, no lo escucho bien. Si lo sabéis, me lo dejáis en comentarios. Aba, va, va, Vale, el tema desconozco si es suyo o, o, o está cantando un tema de alguien. O sea, eso también, como tenía que reaccionar de sorpresa, no sé nada. Así que si luego lo averiguo os lo diré y si no, me lo dejáis en comentarios. Ya no hablo más, que vamos a ver. Eh, de momento es muy tranquilito, ¿no? Se nota que tiene muy buena voz, que canta muy bien, pero de momento, light. <música> La fotógrafa de la de da A ver, tengo que hacer una pausa ¿Qué es eso? O sea, este hombre no es de este planeta. ¡Increíble! Eh, ¿Habéis visto lo que ha hecho con el micro? O sea, para la voz. ¡Increíble! O sea, cómo ha subido porque llevaba toda la canción tranquilita y no pensabas que tenía este vozarrón. Se notaba que cantaba bien, pero ¡ostras! Es que parece que hace lo que quiere con la voz. A mí me recuerda un poquito a cantantes de aquí, tipo Mónica Naranjo, que, que hace lo que quiere con la voz. Pues igual. Vamos a seguir a ver si aún hay algo más que nos sorprenda. O sea, ¿cómo se puede llegar a esa nota? O sea, directamente, o sea, es que lo estoy mirando a ver si era él, porque, o sea, parece un pitido directamente. O sea, ¿cómo se puede llegar a esas notas? ¿Y cómo puedes nacer con ese don? Esto sí que es una pasada. Y en algunas, en alguna cosita que ha he hecho me recordaba como a voz de mujer, ¿no? Así en, en estenor, pero me recordaba a mujer también. <coughs> Que no sé qué idioma es, ¿será el suyo? El de... Bueno, bueno. ¡Madre mía! O sea, cómo me he perdido yo. Eh, Tendrá más canciones, me han dicho que reaccione a esta. Si os gusta, reaccionaré alguna más. También me han dicho que tiene una hermana que también canta. Eh, podemos reaccionar a más canciones suyas y a otros cantantes. O sea, vosotros ponérmelos en comentarios porque realmente solo conozco los cantantes de aquí. Sorprenderme así, o sea, me he quedado... En shock, completamente en shock. Es impresionante la voz que tiene. O sea, por favor, vamos a volver a poner el trozo en, en el que ha hecho eso, porque es que es para volverlo a, a ver. No, es que esos sonidos yo creo que solo los pueden emitir los animales, te lo digo, no me creo que nunca lo he escuchado a una persona. Eh, ahora diréis, eso no es cantar, está chillando, no, pero es que es una nota súper alta, o sea, no me lo imagino. Pero bueno, yo me declaro fan, fan incondicional ya de Dimash, no sé siquiera si lo pronuncio bien pero vamos a mí me ha impresionado mucho me ha encantado reaccionaremos a más vídeos y ya sabéis si os ha gustado suscribiros por aquí que es gratis y ayudáis mucho darle like y nos vemos en un próximo vídeo de este contenido o de otro que sabéis que hay muchos más por el canal en el rincón de carón y nos vemos muy pronto Cuidaros mucho bye vale antes de irme quería eh, deciros una cosa que he leído por aquí que es que este hombre ¿eh? es eh, multilingüe y canta, como pone aquí, en kazajo, en kirguís, que no sé qué idioma es, kirguís, en ruso, ucraniano, inglés, francés, italiano y en chino. ¿Hola? Pero es que este hombre, mmm, o sea, es de otro planeta lo que os he dicho antes, pero no veo por aquí que cante en español, muy mal. O sea, aquí también le tienes que dar al español porque ya si entendiera lo que dicen las canciones ya tiene que ser una pasada porque te emociona solo con su voz imaginaros entenderlo, porque no lo entiendo. No sé eh, la canción que hemos visto qué idioma era, a lo mejor era kazajo lo que, lo que pone por aquí. Así que bueno, ya me despido. Bye.